Santiago, ¿cómo está? Muy bien, bueno, esto una vez más, Marcha Verde en la calle, luchando en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. La verdad que este movimiento, que ha sido histórico en la República Dominicana durante los últimos 20 años, se ha manifestado en esta ciudad. Le ha dicho no a este sistema indigno y le ha dicho no al sistema peledeísta que gobierna el país. Tenemos una información extraoficial y queremos confirmarla contigo, y es que una tarima que estaba prevista para la lectura del manifiesto fue desmontada. Efectivamente, anoche, okay, prensa, a eso de la una y, en y media de, de la servidos, noche, de la, prensa, eh, la Policía Raquel, Nacional, la por orden de del prensa. alcalde de esta ciudad, Abel Martínez, vino a desmantelar todo lo que era la estructura de la tarima que tenía hoy Marcha Verde. ¿Alegando qué? Bueno, alegando que no teníamos permiso, mientras Marcha Verde tenía todos los permisos de Interior y Policía, todos los permisos del propio ayuntamiento. Esto es una, digamos, una represalia política del sistema, del sistema bueno, por del los Partido los, de la Liberación Dominicana que ha que querido que Marcha Verde no se manifestara. Pero con tarima o sin tarima, Marcha Verde ha este dicho presente y ha, ha leído el manifiesto en esta ha ciudad. Sido un éxito, Muchísimas gracias. gracias. Ahí escucharon la, favor, la rectificación si de la información de la que manteníamos no esta extraoficial de, del retiro de la tarifa para la leer la este de manifiesto de Moca, que, de eh, que emana una de la nueva la vega, exigencia y es que Moca, tenare, ¿no? A la elecciones y sus paciente, inicios de no a la corrupción verde sigue y corrupción. Firme, nosotros y como siempre competente. llevándoles a ustedes todas las incidencias del país. Hoy estamos aquí en Santiago en nuestra corazón en el marco de la marcha verde. Vamos a mostrarles unas imágenes ya de las personas que están. Que están en, en servicio, los alrededores de, de este patas, punto, el término en donde concluye la, la, la marcha verde. Aquí en la ciudad corazón tenemos a varias personalidades en torno. También encontramos aquí a Minuta Bares que está marchando en, aquí en la Ciudad de Santiago. Una de las, ¿cómo está usted? Hola, muy buenos días. Una de, de las exigencias es que se cese la. Corrupción y la impunidad. Sabemos que los partidos tradicionales son los representantes de acuerdo al movimiento verde de la corrupción. Queremos saber su postura ante ello. Pero te dime otra vez. Queremos saber su postura ante que los partidos tradicionales son la digna representación según el movimiento verde de la corrupción en el país. Bueno, hasta ahora ha sido así y en este momento eh, en el que la corrupción pretende manifestarse, no solamente. Eh, eh, se hace más evidente no solo a través del de escándalo de Odebrecht, sino también de las intenciones del danilismo, eh, de mantenerse en el poder, de promover eh, una, una reforma constitucional mediante métodos delictivos. Eh, sabemos cómo, cómo opera. Esa corrupción y yo creo que cómo ha operado mediante esos partidos que han gobernado la República Dominicana. Todos en algún momento en estos en estas últimas décadas han actuado con un irrespeto a la Constitución. Todos, absolutamente todos. Y ahí están las modificaciones constitucionales de 2003, las de 2010 que también fue motivada eh, por, por las ambiciones de poder en ese entonces del PLD dirigido por Leonel Fernández, luego en el 2015 y ahora otra vez rechazamos, repudiamos esos intentos y repudiamos toda absolutamente... Toda la corrupción y la impunidad que impide que el crecimiento económico en la República Dominicana se exprese en una mejor calidad de vida, en una mejor educación, en un acceso a una salud, a un buen sistema de salud para todos y todos, que se exprese perjudicando la seguridad en las calles de cada uno, de los dominicanos y dominicanas, que cada vez tienen más temor y tienen más eh, de salir de sus casas y tienen que sentirse con peligro de sus propias vidas y de sus propios pequeños bienes si salen a las calles. Para cambiar esa realidad se había hablado de crear un bloque de partidos que no sean los tradicionales con miras a las elecciones de 2020 y hasta el momento no se ha visto esa unión. Bueno, nosotros estamos trabajando varios partidos. Estamos trabajando en la construcción de una coalición que se ve difícil, cuyo, cuya concreción se ve dificultada precisamente porque hubo una alianza entre los viejos partidos para impedir que aquí surja cualquier fuerza, eh, digamos, alternativa. O sea, que se han comprado partidos minoritarios No, yo, yo digo que aprobaron conjuntamente. El PLD y el PRM y el PRD y el propio eh, Partido Reformista se aliaron y votaron a favor de una ley antidemocrática que impide que aquí cualquier fuerza que no esté en esos partidos pueda surgir en la República Dominicana. Esa es una ley igual que la ley electoral que se hizo con el voto de todos ellos para garantizarse la distribución de los beneficios del poder eh, en ejercicio. Muchísimas gracias, eh, un placer ver, nosotros continuamos eh, haciendo un recorrido y nos encontramos con parte de, de la